Estamos de retorno, son las 22 horas con 27 minutos, agradeciéndoles siempre porque ustedes estén junto a Villela Televisión. Eh, vamos a hablar de, de algunos temas que los consideremos importantes. El primero está relacionado a la implementación del Sistema Único de Salud. Esto se va a desarrollar a partir del 1 de marzo. Eh, ya se ha dado a conocer el monto el que se va a trabajar son los 200 millones de dólares, pero en general se habla entre entre toda la infraestructura de 2000 mil millones de dólares, eh, es un servicio de atención. Eh, para las personas, para estos más de 5 millones de personas, este 51% de la población que no contaba con un seguro de salud gratuito, universal, y esto arranca, reiteramos, el 1 de marzo. Además, se necesita el compromiso también, el aporte, el, la coordinación de todos los niveles del Estado, hablamos de los municipios, hablamos de las gobernaciones y también del nivel central. Está con nosotros desde los estudios de la Televisión, nos van a confirmar en instantes nada más, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, vamos a abordar este tema, porque además el acto de inauguración, el acto oficial de inauguración se va a desarrollar, ya lo han dado a conocer, en Cochabamba. Vamos a mostrar todas estas informaciones y lo que nosotros queremos reflejar a través precisamente de, de la siguiente entrevista es eh, conocer también eh, la lectura que tienen los municipios sobre el Sistema Único de Salud. Estamos hablando de llegar a, con la misma calidad, con el mismo servicio, si nos explicaban, los 5.900 centros de salud de primer, segundo y tercer nivel que actualmente cuenta nuestro país para que eh, se pueda... Eh, eh, tener la atención a través de los primeros niveles. La ley está promulgada, la ley del Sistema Único de Salud. Está también el trabajo de la reglamentación y arrancamos en cuestión de dos semanas nada más con eh, la atención de manera gratuita para todas las personas. Ahora sí, permítanme eh, saludar también a quien nos acompaña. Álvaro Ruiz, desde eh, los estudios de la Televisión en Cochabamba, presidente de la FAN Bolivia. Eh, ¿Cómo está, señor alcalde? Muy buenas noches. Gabriela le saluda desde La Paz. Bienvenido. Nos escucha. Mientras vamos arreglando eso, eh, seguimos eh, nosotros sobre el tema. saludo a ti a todo tu equipo Ahí. de trabajo. La escucho, sí, la escucho. Ah, adelante, adelante. Le, le, le decía, bienvenido a veía la Televisión. Y quiero abordar lo siguiente. Eh, es, esto que veíamos la pasada jornada, la promulgación de la ley del Sistema Único de Salud que involucra un trabajo para que se pueda atender de manera gratuita a ese 51% de la población, señor alcalde, que eh, no... Oh, Tenía pues, una atención de manera gratuita, ahora no va a pagar nada por este servicio. ¿Cuál, es, cuál ha sido el análisis de los municipios del país? Gabriela, lo más importante para, para todos los todas y todos los bolivianos es pues, que seguimos construyendo un, un estado digno, un estado con igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. ¿No? eso es lo más importante, yo en los últimos días he estado eh, manifestando que más allá de los números, más allá de la importante cantidad de eh, 8 mil ítems nuevos que se van a implementar este año, más allá de la importante inversión de 200 millones de dólares, eh, más allá de eh, la inversión de más de 2 mil millones para eh, hospitales, centros de salud, eh, hospitales de, de tercer y de cuarto nivel, ese plan de hospitales es que realmente esta es una medida revolucionaria porque con esta medida, eh, Gabriela, realmente logramos la, la igualdad de todos los, los bolivianos. Es decir que cualquier ciudadano, ya sea del eh, campo o de la ciudad, tiene la misma oportunidad de acceder a un, a un, servicio, a un servicio de salud. Estoy convencido que esta es uno de los eh, eh, beneficios de las luchas que hemos tenido eh, o han tenido en especial los hombres y mujeres del alto por, por la lucha que han realizado y la muerte que han, que han tenido varios de ellos entonces este es un gran beneficio, un, un beneficio que nuevamente eh, dignifica a, a, los, a los bolivianos y sobre todo muestra eh, una decisión política firme del de el gobierno nacional. Efectivamente está destinado a un 51% de aquella población que, que no tenía acceso o era difícil que pueda acceder a, a una salud, a un servicio, a una prestación de salud. Hoy eh, ellos ya van a tener esa posibilidad, pero claro, es importante eh, informar a la población que esto es progresivamente Y progresivamente va a ser más ágil si las gobernaciones, si los municipios eh, también coayuvamos a esa, a esa implementación. Entonces, eh, la verdad que eh, lo que ha pasado ayer es algo histórico, es algo que eh, marca eh, una nueva etapa de la historia de los bolivianos. Por eso es que yo reitero, más allá de los números, es que estamos... Eh, siguiendo, estamos continuando, perdón, construyendo un, un Estado digno, con igualdad para todos y todas las bolivianas, ¿no? Sin duda, le, le hago una consulta. ¿Cuál es la evaluación de los municipios? ¿Están en condiciones? ¿Existe... Y... Y la, esa voluntad que usted decía porque existe eh, esa corresponsabilidad también en tema de presupuestos, en temas de fortalecer los primeros y segundos niveles a través eh, de, del presupuesto que asignen cada uno de los municipios para garantizar la atención del Sistema Único de Salud por los primeros niveles que es el paso también de ingreso hacia este sistema Hay, hay la voluntad, eh, va a haber el trabajo y vamos a hacer eh, los esfuerzos económicos no porque es siempre comento esto es como que si alguien de tu familia se enferma vos lo que pasaba antes vendes la casa te prestas plata y pones esa platita para la salud entonces los municipios quiero eh, con firmeza decirle Gabriela que en los últimos años se ha hablado del 15.5% eh, que eh, los gobiernos municipales deberían invertir en salud. Y yo con plena seguridad le quiero decir que eh, la mayoría, por no decir casi todos los municipios de Bolivia, están eh, sobrepasando ese porcentaje, ponen más recursos en eso. ¿no? Entonces, eh, hay, hay la voluntad. Sabemos también, Gabriel, hay que ser consciente que los recursos, por más que pongamos el 15%, entonces... No son suficientes porque ese es un trabajo progresivamente, pero hay, hay la voluntad, hay municipios o hay gobernaciones en el, en el país que han logrado avanzar bastante en el tema de, de salud. Y eso permite que el SUS venga a fortalecer o que también el SUS pueda haber tomado como ejemplo esas esos seguros que hubieran lanzado algún departamento o algún municipio. El SUS viene a fortalecer. Entonces, es muy difícil que algún eh, alcalde, eh, pero hay, sí, lamentablemente, o gobernador puedan rechazar esto, pero va a existir cuando hay el tema político. no Pero hay la voluntad y se van a destinar eh, los recursos que sean necesarios para garantizar la salud de la gente de cada municipio y de todo el país, ¿no? Es necesario eh, la participación, decía, porque hay algunos municipios que sí evidentemente han avanzado más y cuentan con seguros municipales. y otros que, que por temas de recursos, o sea, municipios más pequeños no están en las mismas condiciones. Se ha trabajado en este sentido, eh, eh, que no sea contradictorio, que se tenga, porque me imagino que lo que buscamos con, eh, con una implementación del SUS es que todos los ciudadanos en todo el territorio nacional tengan una... ...buena atención y un buen servicio de salud. Sí, Gabriela, creo que eh, la competencia de salud... ...es una competencia compartida... ...y que los diferentes niveles del de, eh, Estado... Debe, ...deben eh, contribuir, ¿no? Y es por eso que, eh, como tú bien decías... ...algunos han avanzado más que otros... ...pero ahora tenemos que avanzar de manera, de manera conjunta... ...hay un desafío que tenemos las autoridades o los gobiernos eh, municipales, gobiernos departamentales, como también a la, a la cabeza del gobierno nacional. Entonces, tenemos que, eh, que trabajar en esto y, y claro, sobreponer las, las diferencias que existieran, porque el servicio, uno de los beneficios que va a generar este sistema único de salud es ordenar la estructura de salud que eh, tiene varias, varias cabezas, lamentablemente, dentro de un sistema de salud municipal o, o departamental. ¿no? Entonces, eso complica la coordinación, complica la complementación que tienen que tener en esfuerzos los diferentes niveles. Entonces, eh, no queda otro camino que, que afrontar, pero sí te quiero decir, Gabriela, que es importante y espero que así lo considere el Ministerio y el Gobierno Nacional que los municipios tenemos que participar en lo que va a ser la reglamentación, el decreto reglamentario de eh, lo que va a ser la aplicación de la ley, de, la ley del SUS. Eso es importante para poder eh, ajustar algunos temas o aclarar algunos temas todavía para que podamos implementar de mejor manera lo que va a ser el, eh, el SUS. ¿no? Como municipios ustedes tienen propuestas, o sea, se está trabajando para la reglamentación, precisamente, que dice, porque esto es como que el paso más importante eh, para que funcione y se implemente el sistema único. Gabriela, nosotros estamos dispuestos a, a coordinar, a trabajar y también a hacer conocer nuestros puntos de vista para eh, garantizar una buena aplicación de, de, de esta ley. Entonces, hay propuestas, hay sugerencias que podemos eh, realizarlas, Justamente para que el decreto reglamentario a esta ley viabilice o garantice que esta ley eh, logre el objetivo fundament fundamental que es garantizar eh, progresivamente la atención o la salud para, a, a, para aquellos bolivianos que hasta la fecha no, no contaban. ¿no? Evidentemente, si me permite una consulta más sobre el sistema único de salud, eh... Tenemos más de 300 municipios en el país. Ha habido una, un pronunciamiento a nivel de, de los municipios. Todos están de acuerdo. Se tienen que negociar con nosotros eh, para que se tenga esta, esto que usted me, me señalaba, no, esta, esta voluntad política. Gabriel, hemos tenido coordinaciones, no solo oh, en especial, en especial con el anterior ministro hemos tenido eh, una reunión. Eh, Hemos tenido varias reuniones con equipos técnicos, también eh, coordinamos y acordamos con la ministra tener una nueva reunión. Hay, el mayor porcentaje de los municipios están eh, de acuerdo, hay un porcentaje de municipios que eh, tienen algunas dudas, algunas observaciones o o tal vez podríamos decirle que no estén de acuerdo, pero eso es lo que pretendemos solucionar en esta etapa tan importante que es de, la, de las reglamentaciones, ya cuando se establecen algunos aspectos para la aplicación de, de la ley, pero, pero yo lo comentaba, entre un 85% oh, a 90% de los municipios están con esa predisposición y hay un saldo de municipios que eh, están con algunas observaciones que creo que es el, el, la etapa ideal para ajustar lo que corresponde porque es el decreto reglamentario que ajusta algunos temas no y esperemos que, que así sea. no muy bien, vamos a, eh, le voy a cambiar de tema. Estamos en una situación, por lo menos el último reporte que tenemos, son 55 municipios en emergencia y desastre eh, por las lluvias, por las eh, inundaciones y, y, y todo este tema. Eh, ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen? ¿Se, se ha ido coordinando algún tema también en este sentido? Eh, hemos trabajado en especial eh, en algunos municipios, eh, Gabriela, eh, tratando de apoyar y coordinar de acuerdo a la capacidad que tiene eh, la FAM Bolivia no eh, y permitiendo pues, este, hacer gestión para aquellos municipios que tal vez no han tenido un acceso rápido al, al Ministerio de Defensa, en este caso, puedan hacerlo lo más rápido posible o puedan atender lo más rápido posible. Pero sí, el dato que, que tú manejas casi es el que manejamos y esperamos seguir coordinando para atender esta, estos desastres, claro. Eh, en, en Tarija hemos tenido problemas, en otros lugares hemos tenido problemas, pero esperamos ya eh, eh, eh, la atención pronta para solucionar. Bueno, son desastres naturales, nadie los esperaba y sobrepasan nuestra capacidad de atención, ¿no? Por eso es importante coordinar con la gobernación y con el gobierno nacional muy bien, eh, quiero agradecerle por habernos acompañado señor alcalde eh, estos minutos y bueno vamos a estar atentos a la información también que se genere hoy jueves, jueves de compadres además y en Tarija pues en sí hay toda una característica y peculiaridad que tiene, muy turística obviamente eh, que tenga. esperamos que haya tenido una, un buen jueves de compadre Gabriela por, por este compromiso no hemos festejado mucho compadres pero terminando esto vamos a ir a festejar para cerrar bien el día de compadres, ¿no? El compadres para nosotros es una tradición, ¿no? Y claro, no podemos. Hemos comenzado en la mañana, te cuento, estábamos en La Paz haciendo mm. compadre a César Doc Wilder de Teleférico, acompañamos a unas colegas, unas compañeras, eh, comadres que han venido desde Tarija a ser compadre al vicepresidente, al ministro de, eh, de Justicia, entonces, promoviendo nuestra cultura. Eh, no solo promoviendo ni promocionando, sino practicándola. Entonces, apenas acabamos aquí, Gabriela, me toca festejar con unos compadres ahora. Ay, muy bien. Y luego la otra, la gran fiesta, ya la fiesta de comadres, ¿no? La siguiente semana. Muchísimas gracias. Ha sido, como siempre, un gusto y que tenga, pues, una excelente noche. Lo vamos a esperar acá también, cuando esté por La Paz. Sí, claro que sí, Gabriela. Y el próximo jueves es, si Compadres Comadre. es una fiesta, eh, Comadres es un fiestón, le cuento no Entonces, realmente es algo tremendo en Tarija, con mucha tradición y claro, y vamos a estar ahí, y, y Gabriela, molestándola y después viene la otra fiesta grande de los tarijeños que es la vendimia y que esperamos que también eh, usted nos acompañe y ojalá sus cámaras también para que podamos mostrar eh, nuestra, nuestra producción, nuestra costumbre, nuestras... Nuestras buenas cosas que hay en Tarija, como la uva, vinos y cinganes, y sobre no, todo su gente, ¿no? Vamos a estar ahí, es un compromiso. Muchísimas gracias. Y también para que nos visite acá en La Paz cuando esté por, eh, por acá, pues por la sede de gobierno. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gabriel.